Gracias, presidente. Esta proposición de ley, eh, la verdad es que la voy a defender en, en muy poquito tiempo porque es una proposición de ley muy concreta, muy específica y que responde a una demanda de los colectivos de personas con discapacidad y movilidad reducida histórica de hace muchísimo tiempo. Eh, la verdad, gracias. Eh, cuando, cuando se estudian los derechos fundamentales y se estudia el artículo 19, que es el que, el que asegura la, la libertad de circulación en el territorio español, suele producir perplejidad cuando, cuando se habla de libertad de circulación fuera del marco de organizaciones supranacionales. Y, sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad o con, o, o con movilidad reducida, adquiere un sentido propio muy, muy importante, sobre todo si lo, si lo ponemos, eh, si lo vinculamos al principio de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, eh, lo que estamos reclamando es, a veces, que se nos respete en nuestra diferencia, no siendo discriminados por nuestra diferencia, y otras veces lo que estamos reclamando en unión del artículo 14 del principio de igualdad y el 9.2, que dice que el Estado tiene que remover los obstáculos para que la igualdad sea efectiva, a veces lo que reclamamos es precisamente que se si intervenga, que los poderes públicos intervengan en el estado de hecho de las cosas para equilibrar una situación de desigualdad. Las, las dos maneras de ver el principio de igualdad afectan a las personas con discapacidad o movilidad reducida cuando nos planteamos el, el, el hecho de, eh, de transitar por las autopistas de peaje. Si pensamos en, en el respeto en el respeto por la diversidad, en el respeto por la diferencia y en que no exista una, una discriminación en base a esta diferencia, estaríamos pensando, por ejemplo, que los medios de transporte públicos tendrían que estar adaptados a esas diferencias. Así es como se lograría que la libre circulación de estas personas no se viera discriminada eh, por sus circunstancias de, dis eh, de discapacidad. Eh, sin embargo, ¿no? esta es una de las formas de... De, ...de luchar contra la desigualdad, que no es la que plantea esta proposición. Esta proposición está planteada sobre todo en los términos de la igualdad... ...entendida en el sentido material, es decir, en la igualdad como remover los obstáculos que impiden que personas en situación de desigualdad económica puedan disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos, como en este caso la libertad de circulación en las carreteras con peaje. Existe un dato, un hecho, y es que las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, son un 33% más pobres que la población en general. Están, son mucho más vulnerables a la pobreza que las personas que no tienen esta discapacidad. Por lo tanto, uno de los deberes de esta sociedad solidaria e integradora es remover los obstáculos para que esa desigualdad económica no sea un obstáculo para ejercer su derecho a la libre circulación. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo... Por ejemplo, liberándolos de tener que pagar los peajes en estas carreteras, porque se da la circunstancia de que, como los medios de transporte públicos no están suficientemente bien adaptados a las circunstancias diferenciadoras de las personas con discapacidad o movilidad reducida, se ven obligadas a utilizar sus propios medios de transporte para, eh, para discurrir, para circular por el territorio del Estado. Por lo tanto, esta proposición que traemos aquí tiene que ver con esa demanda de lograr la igualdad en términos materiales de unas personas que sufren por su característica personal una situación de desigualdad. Sería compensar esa desigualdad eliminando el deber de pago de los peajes de las carreteras gracias, señora Borrucha